al mar, junto a su fuego, un rapazinho se hizo emigrante sin regresar y dejó por... El barco se aleja La lluvia sin cesar se te viene encima